Hola amigos bienvenidos a taller de corte y corrección estoy acá con Lautaro que quiere salir pero poco así que ahí está. saludos bueno, empezamos saludo uno empezamos a trabajar un cuento con Lautaro y, y encontré una cosa estamos trabajando el estilo y encontré una cosa interesante que le va a venir muy bien a él y a ustedes a todos que están acá una, una descripción hay un nombre que está lo único que precisan saber para este para aprovechar esta naranja es que hay un señor dueño de inmobiliaria que está comiendo y entra una persona, está comiendo en su negocio y entra un, un tipo de unos 30 años, como dice acá. Fíjense, tipo de unos 30 años, vamos a hablarlo todo enterito. Así me encontraba cuando alguien entró en mi oficina. Me giré y mientras me limpiaba las manos en el pantalón vi que era un tipo de unos 30 años. Me llamó la atención la blancura... De la piel, más que llamar la atención, me dio asco ese tono blanco grisáceo, tanto como sus ojos hinchados y rodeados de venas, como patas de arañas rojas, que el tipo ni siquiera disimulaba con lentes oscuros. Culpa de alguna enfermedad, a lo mejor, preferí guardarlo a una prudente distancia. Bueno, está muy bien la descripción, realmente está bárbaro, estuvimos limando el estilo también. Algunas cosas que vi, vamos a ver si se corrige mientras trabajo en lo que pienso trabajar. Me giré, me llamó la atención, etcétera, pero digamos, te ubica, lo, lo pone al, al lector en la misma situación en la que está este personaje. Pero hay una cuestión que es básica. Fíjense, recién yo les mostré la cara de Lautaro. ¿Podrían describirlo exactamente tal cual tal cual yo lo, se lo mostré recién? ¿Serían capaces de hacer una descripción? De mí sí, porque ya me tienen me conocen, ya, ya me tienen bastante junado, ¿no? Eh, pero ¿qué pasa? Con Lautaro la es la primera vez que lo ven, la primera vez que aparece en uno de nuestros programas. Sería muy difícil tomar nota de, de todo lo que lo caracteriza. Yo podría porque ya también lo conozco. Así todo, acá tenemos una primera pauta para ver qué es lo que está pasando acá. Yo les cuento una anécdota. Una vez me tocó ser jurado del Premio Municipal. La cuestión es que tuve que trabajar con dos vieños. Pero yo les cuento que tenía una carrada de libros, Era impresionante las cosas que tenía que leer, la cantidad impresionante de cosas. Entonces, ¿qué hice? Agarré y dije, bueno, si yo pongo todo esto, lo pongo en, una, en el piso del estudio, se me viene el techo abajo, porque era una, una locura. Fíjense, nosotros acá tenemos, a ver si se ve la cámara, una, una columna allá, otra columna por allá, otra por allá, otra por aquella punta y otro en esta zona, Pegado al baño y otra más o menos por ahí en esta zona que está ahí. Espero que lo hayan visto. La cuestión es que se imaginarán lo que hice. Si vos llevas una caja fuerte o una, una, una parva de libros como este, dije, bueno, lo dejo acá y después me dedico. El techo va a ceder, hay que distribuir la carga. Y voy a la que es un tipo inteligentísimo, ya te estás apiolando, y ustedes también, ¿sí? se están apiolando de lo que yo les estoy mostrando acá. En este momento, toda la descripción del personaje está ubicada en un solo punto y corremos el riesgo de que ceda la estructura. Entonces, vamos a tratar de distribuir la carga. Yo agarré todos esos libros y puse un cachito en esa columna, otro cachito en esa columna, un cachote, otro cachito, otro cachote allá, otro así, y más o menos tenía todo distribuido. No tuve grietas en la pared, no pasó nada. Y voy a decir, pero Marce. Este, tanto ¿Saben una cosa? ¿Saben cuál es el material que más pesa el papel? Aparte viene compacto, es como ladrillos que directamente estás, estás trabajando. Es, es in, increíble. Hace muy poco Nomi me regaló un libro con las hojas plastificadas, una edición hermosa, todo lo que quieras, pero te digo, no, no sé si es por la edad, pero ya me estaba pesando el libro en la mano, ¿viste? Así que bueno, acá también está pesando bastante el tema de esta. Descripción muy bien hecha, muy bien escrita, la hemos trabajado y todo quedó bárbara. Pero miren, yo voy a trabajar y les voy a mostrar qué se puede hacer. Así me encontraba, estaba comiendo, ¿no? Y viendo el, mientras tanto veía el hombre veía el tránsito pasar por, por el, lógicamente por la calle desde su negocio. Así me encontraba cuando él entró en mi oficina. ¿Mm? Eh, es más, antes decía. ¿Te acordás, Lautaro, decía acá, un, un muchacho, un joven. Un, jo, un joven, decía, un joven, joven es palabra de tía. Visto, decía, oiga, joven, ¿me <ríe> podría sí, Ahí está. Entonces, decía, así me encontraba cuando alguien entró en mi oficina. Eso lo dejamos neutro así. Este no sabemos si es un alguien o una aliena. ¿eh? Por ahí es una al alguna, una aliena también, vayas a saber. Así me encontraba cuando alguien bien. entró en mi oficina. Eh, me giré y mientras me limpiaba las manos en el pantalón, bueno, perfecto. Vi que era un tipo de unos 30 años. Ven cómo se va avanzando en la percepción. Entonces, esta me la voy a reservar para después. Otro componente. Me llamó la atención la blancura de la piel. Más que llamar la atención, medio dio asco ese tono blanco grisáceo. Tanto como sus ojos. Bueno, hasta ahí voy a cortar. Fíjense, de este lado. ¿Y esto dónde lo podemos poner? Voy a acercarlo por este lado. Lo arrastro, eh, ¡tac! Me han preguntado, en, varias, en varios comentarios me preguntan, ¿qué programa uso? Bueno, estoy usando el programa Word de Macintosh. Vuelvo a donde estaba, a ver donde dice, me giré y mientras me limpiaba las manos en el pantalón vi que era un tipo de unos 30 años. Perfecto. Lo más lógico es que yo me lleve ahora todo este paquetito, me lo llevo para acá, ahí, ¿van viendo? Y ahora, como todo diálogo, este es más que una naranja, parece un problema central y lo es. ¿eh? Así me encontraba cuando alguien entró en mi oficina, me giré y mientras me limpiaba las manos del pantalón, vi que era un tipo de unos 30 años. Está cerrado, vuelve en unas horas, le dije. ¿Ven la lógica? Ahí está. Está cerrado, duró unas horas. Le dije mientras preguntaba cómo entró, pasando por alto el cartel de cerrado que corona la puerta. Me llamó la atención la blancura de la piel. De la puerta no, ahora tengo sí, que, que poner. Que que que de él. Del tipo. Claro. Ok, bárbaro. A ver qué tenemos hasta ahora. Así me encontraba cuando él ya entró en mi oficina. Me giré y mientras me limpiaba las manos en el pantalón vi que era un tipo de unos 30 años. Está cerrado, dura unas horas, le dije. Mientras me preguntaba cómo entró. Bueno, este mientras, acuérdate que tenemos el mientrismo a las órdenes del día, ¿no? Le dije, mientras me preguntaba, esto es una cuestión de estilo, Yo, lo que más les quería mostrar ahora es el tema estructural, eso es lo más importante, para que no se te venga abajo toda la descripción. Está cerrado, obró unas horas, le dije, preguntándome cómo entró. ¿Mm? Mm, sí, mejor. Con esta coma, el que pasa por alto es el narrador. Ahora, entró pasando por alto, sin la coma, mm. se refiere al tipo. Está cerrado, obró unas horas, le dije, preguntándome cómo entró pasando por alto el cartel de cerrado, que es el color de la puerta. Cerrado, lindo truco, el de las versalitas, muchachos. A ver, de small caps, ahí está. Son las pequeñas mayúsculas estas. Ahí está, small caps. Las van a conocer también como versales. Miren lo que pasa con esto. Si yo pongo así, cerrado, ¿eh? ya van a tener que ir al oculista un día. ¿eh? Estas son, las, son unas mayúsculas que tienen el tamaño de minúsculas. Por eso llaman small caps, pequeña mayúsculas. Está cerrado, dura unas horas, le dije preguntándome cómo entró pasando por alto el cartel de cerrado que colaba colgaba en la puerta. Me llamó la atención la blancura de la piel del tipo, más que llamarme la atención, me dio asco ese tono blanco grisáceo. No tengo tiempo, respondió. La propuesta lo vale, agregó mientras apoyaba a hablar los manos en la silla de los clientes. Cuando el tipo le dice está cerrado, lo lógico es ¿Con el tipo conteste inmediatamente, claro. No tengo tiempo, respondió. Vamos a dar un poco de continuidad acá. Pero créame que la propuesta lo vale. Otro mientras tenemos ahí. Esta es nuestra lista porque la tenemos todos. Todos los editores tenemos eso. Es muy, muy, es un comodín para mientras. ¿Mm? Al decir esto, apoyó sus largas manos en la silla de los clientes. en el respaldo sí. de una de las sillas de los clientes. Pues siempre se tienen dos, por las dudas que venga con la patrona, el futuro comprador del inmobiliario. Eh, no tengo tiempo, respondió, pero créeme que la propuesta lo vale. Si de esto apoyó sus largas manos en el respaldo de una de las sillas de los clientes, Lo miré mejor. Punto. Y eso te da pie, es una bisagra seguir para tomar? seguir la descripción. Exactamente. Impresionaban. Traten de economizar el tema del posesivo. puse en catalán. Sí. Trabaja. Hubiera preferido, ¿ves? Hubiera preferido guardar una prudente distancia, pero necesitaba trabajar. Y después viene que le da la mano y todo. Bueno, vamos a repasar lo hecho. Dale. Así me encontraba cuando alguien entró en mi oficina.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 Lo miré mejor. Impresionaban aquellos ojos hinchados y los dos de venas como pata de araña roja, que el tipo ni siquiera disimulaba con lentes oscuros. Culpa de alguna enfermedad, a lo mejor. Hubiera preferido guardar una prudente distancia. Vamos a aclarar un poco cómo estás hablando en tercera persona de él. Yo hubiera preferido, ¿eh? le ponemos ahí sí. el, el pronombre. ¿Mm? Yo hubiera preferido guardar una prudente distancia, pero necesitaba trabajar. ¿Eh? Listo. Bueno. Mucho mejor. Mucho mejor. Creo que acá ya pasó lo mismo que pasó conmigo en esta en este estudio del taller de corte y corrección, repartimos la carga para que no se venga abajo todo. Y vos fíjate una cosa, ahora que lo vemos bien, cuando dice acá, al decir esto, apoyó sus largas manos en el respaldo de una de las silla de los clientes, esto habla muy bien de vos, vos estás, Lautaro tiene 17 años, cayó en mis garras muy jovencito, sí. este, pero ya puedo augurar un buen destino, ¿por qué? Porque fíjate que esto es un elemento de descripción, que vos podrías haberlo puesto arriba de todo en el paquete grande. Sin embargo, ya, eh, digamos, lo habías hecho, lo distribuiste un poco el peso, lo de las manos lo mandaste un poco abajo. Así que, bueno, bien encaminado. A ver si te ve la gente ahí, ahora sí lo pueden describir. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado. Esto podríamos llamarlo así como descripción distribuyendo la carga. Creo que un programa ya tenemos. Eh, con este recurso, pero lo importante es que una vez, uno lo sabe pero cuando lo practica recién ahí lo aprende claro. esa, esa es la idea sí. bueno, espero que les haya gustado, pulgar arriba para Marcelo y Marco para Lautaro y para el canal Taller de Corte y Corrección. ya ahí rozando, rozando ahí a penitas los 15.000 primeros suscriptores